Previamente en picacaroto hacemos lo que queremos. Ocurrió un imprevisto con el PC de picacaroto por trabajar en cuatro videos a la vez que retrasó el flujo de videos prometido en el Sol. Prepárense para los videos de agosto a octubre. Para los que se perdieron ese sol, los videos pendientes saldrían en septiembre. La LOS Media parte 2 el 15 de agosto y el aviso del regreso del God Tier el 1 de octubre. Donde se revelaría que Canal tendría su top el 31 de octubre. Ante la situación el usuario Gatolate2 preguntó muy seguido por Twitter y Youtube por la Los Media Chilena parte 2. A lo que picacaroto contesta avisando que la los Media parte 2 se estrenará el 29 de septiembre. Podrá Gatolate esperar al gran estreno del video prometido el 29 de septiembre. picacaroto podrá terminar la Los Media Chilena parte 2 a tiempo. Descubránlo ahora.